Hola, ¿qué tal mi gente? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos. Iniciamos una semana más con el compromiso y la firmeza diaria para informarles y darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticia en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional. Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, señor director Vamos a ver esto, señores, impactante, ¿eh? Así que más adelante no se lo pierda. Así continúa Bolivia. A continuación, miren, el Papa ofrece un almuerzo en el Día Mundial de los Pobres. Increíble esto, el Papa Francisco, ahí está. Miren, señores, oposición venezolana vuelve a las calles. El chavismo también. A continuación, en el ámbito nacional, cinco personas heridas en la marcha de peregrinos de El Ceibo hacia el Palacio Nacional quiéreme como soy celebra un año más de cariño e inclusión social ahí están los niños especiales Qué lindo hombre asesina a su pareja y se quita la vida esto fue en Valverde en Mao una más increíble Hipólito Mejía dice respeta la posición de su hija Carolina vamos a ver de qué se trata no se lo pierda Estuvimos en Santiago ayer y Luis Abinader justifica la alianza con sectores opositores. A continuación, no se lo pierda. Señores, vamos a ver información en el ámbito local, regional, defensa civil y la gobernación provincial. Duarte coordinan el operativo navideño que se llevará a cabo en la provincia, Duarte. El Partido Humanista Dominicano proclama a Franklin Romero como su candidato a senador. En la provincia de Duarte vemos parte de las imágenes del evento. Apresan joven por supuestamente golpear a su pareja aquí en San Francisco. Él dice que el que fue golpeado fue él por los parientes de ella. Matan hombre de un machetazo en la cabeza dentro de un lugar de expendio de bebidas alcohólicas en el mercado municipal. Piden la destitución de la directora de la escuela La Boca o Pedro Mir en la Boca de Colón, aquí en San Francisco de Macorís. La directora del Distrito Educativo 0705 llega hacia ese centro educativo. Vamos a ver la medida que adoptó Delidania. Pelotero sufre accidente y pierde una de sus piernas, de sus extremidades. ¡Wow! ¡Qué lamentable lo que ocurrió con este joven! Ampliaremos un albañil denuncia que fue atropellado por un militar... Y lo dejó abandonado en la Avenida Libertad, en esta ciudad. A continuación, Cámara de Comercio y otras organizaciones piden la construcción de la carretera Naranjo Dulce-Río San Juan. Estas y otras noticias estaremos ampliándola al regreso. Acomódese, ya inició la fuerza informativa. Sobre todo... Campesinos de Bolivia dan plazo de 48 horas a presidenta interina para renunciar. Con la realización de una eucaristía, el nuevo gobierno de Bolivia desplegaba este pasado domingo esfuerzo para lograr el cese de las manifestaciones que en un mes han cobrado 23 víctimas. Mientras grupos campesinos afines al exmandatario Evo Morales le dieron un plazo. ¿Eh? a la directora o a la presidenta de ese país para que renuncie un plazo de 48 horas. Veamos. Debo informar que en la ciudad de Cochabamba están todavía eh, suscitándose algunos enfrentamientos, pero está disminuyendo la intensidad de los mismos y la premisa que tenemos es siempre agotar el diálogo. No estamos conformes. Tiene que denunciar. Es el pacto. No es presidente. No nos pertenece a nosotros para nada. Bueno, señores, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, en medio de lo que está ocurriendo en Bolivia. Continuando en el ámbito internacional, el Papa recibe, recibe para un almuerzo a 1.500 personas personas, señor director, el Papa 1500 personas pobres durante la Jornada Mundial de los Pobres. El Papa Francisco recibió para el almuerzo en el Vaticano a unas 1500 personas pobres sin hogar y criticó la indiferencia de la sociedad ante lo más desfavorecidos en el día en que la Iglesia Católica celebra Jornada Mundial de los Pobres. Veamos. <música> Gracias Papa y gracias Vaticano. ¿Por qué? Agradezco al Papa y al Vaticano porque el Vaticano ayuda a tanta gente pobre. Ayuda justamente dando medicina. Este almuerzo, por supuesto, ropa, tantas cosas, muchas cosas que el Papa da al mundo. Tanto ayuda Papa de mundo. Me siento muy feliz y agradecido porque es un gran hombre. En Italia y en todo el mundo es un gran hombre. Todos lo conocen como un gran hombre. La oposición de Venezuela vuelve a las calles, así que la oposición y chavistas en Caracas regresaron este fin de semana a las calles. Para Juan Guaidó, la salida de Evo Morales del poder es un ejemplo a seguir por parte de Nicolás Maduro. Vemos las imágenes de chavistas y la oposición. Veamos. <música> Porque lo que no vamos a permitir es una falsa normalidad. Lo que no vamos a permitir es una falsa eh, normalidad que pretende oprimirnos, que pretende dormirnos. Estoy con muchas expectativas porque estoy segura que el venezolano es valiente y el ejemplo que nos dio Bolivia lo vamos a seguir nosotros y vamos a seguir adelante por una Venezuela libre. Estamos todos acá, este, en Santa Paz, es lo importante. Paz, esto es lo que queremos que se vea en el mundo, que aquí en Venezuela estamos en paz. Cinco personas heridas en la marcha de peregrinos de El Ceibo hacia el Palacio Nacional. Con bombas lacrimógenas fue dispersada por agentes de la policía la marcha que realizaban este domingo los peregrinos de El Seibo y otras organizaciones hacia el Palacio Nacional en reclamo de que el gobierno les ayude a recuperar las tierras de las que fueron desalojados en el año 2018 adelante y por eso estamos haciendo una actividad totalmente pacífica y es así como nos como nos tratan con bombas muy fuertes con, con, con arrastrándonos por el suelo todavía hemos ido al ministro José Ramón Peralta por orden del presidente y, y, y lo que se trató allá se burló y ahora el, el libre tránsito no ha sido a nosotros impedido a bombazo limpio o con un abuso policial contra los campesinos. Si no cree en los hechos hablados, que por favor que utilice esta media o esta plataforma para que vea que hay heridos. La represión policial es cierta y el derecho a la protesta pacífica frente al palacio ha sido violentado. Sí, no, yo estoy herido realmente porque intervine con uno de los campesinos que le iban a dar. Y como eran hombres, no pudieron meterme más fuerza y mandaron a, a buscar a, a mujeres policía. Y en eso vino otra hermana, pues yo llevaba mi cámara en la mano y las policías mujeres nos estaban arrastrando. Yo tuve que hacer una fuerza que estoy temblando, no del miedo, sino de la fuerza que tuve que hacer. A ella se la llevaron y a mí me cogió el policía. Bueno, un abuso totalmente por parte de la Policía Nacional agredir a esos campesinos porque el derecho a la protesta de manera pacífica, sin alterar el orden, está consagrado en la Constitución de la República. Y tenemos entendido que ellos en ningún momento alteraron el orden, sino que iban con pancartas y con consignas. Y miren lo que sucedió. Miren, Quiereme Como Soy celebra un año más de cariño e inclusión social. Así que con la celebración de un nuevo multitudinario evento en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, Finalizó este domingo la temporada del cariño, que cada año realiza la Fundación Quiéreme Como Soy para promover la inclusión social de personas con alguna discapacidad cognitiva. Allí estuvieron presentes diversas figuras del deporte, el entretenimiento y la vida social. ¡Adelante! Nosotros estamos viendo un cambio cultural en lo que es la inclusión. Y eso hay que agradecerlo y agradecerle a todos y cada una de la gente que están aquí, ustedes, los comunicadores, que son realmente los que catapultan esta noticia. Esta fiesta de cada año, de quiéreme como soy, feliz, y de abrir el, de abrir el concierto, con una de mis canciones más grandes, me siento bien. Y con Manny, el éxito del momento, muy lindo, una belleza, de verdad. Hay que apoyarlo a esos niños siempre y ellos se sienten bien con nosotros. Por eso todos los años estoy aquí. Yo me siento contenta de ver tanto público motivando a cada vez más tantos niños en condiciones especiales. En verdad va, vamos avanzando en, el, en, le, en la inclusión. Finalmente quiero decirles a todos los presentes que debemos seguir llevando amor todas partes. Todo el que tiene el placer y el honor de, de apoyar el evento es muy grande para esos niños que en verdad lo necesitan mucho amor y mucho cariño. Pero esto es algo especial para, para este país que se necesita tanta ayuda y, de, y la estamos votando por otro lado. <risa> ¡Qué lindo! Fue un día emocionante en el Estadio Quisqueya en el día de ayer. Miren, señores, noticia lamentable. Un hombre asesina a su pareja y se quita la vida en Valverde. Así que la sexta mujer que se muere a mano de su pareja en lo que va del mes respondía el nombre de Jocelyn Altagracia Brea, de 31 años. Este hecho ocurrió en la comunidad de Iguarito Pañuela, perteneciente al distrito municipal de Guatapanal, en la provincia de Valverde. La víctima recibió un cartuchazo en la espalda Denilcio de Jesús Fortuna, alias el gallero, con quien sostuvo una discusión previo al fatal suceso, él también se propinó un disparo. Adelante. Ahí, el así ahí, Así mismo ahí. Tiene, tiene el hoyo ahí. Según si ella se hablaba, se lagaba y marullo de sangre que ella quería botar boca arriba y yo le decía que no, que no botar boca arriba y me dice, cuñado, porque era cuñado mío, era el esposo de una hermana mía entonces me dice, cuñado, no hizo, mató a la mujer y se mató a él. entonces nosotros arrancamos para acá a ver pero yo le dije, claro, no le ponga la mano a nada hasta que no llegue y entonces, ahí yo veía a ella viva, me conmovió la conciencia, la moría a ella ahí ¿Me ¿No entiendes cómo es? entonces yo lo que hice es que busqué ahí, el carrito mío y fui a llevar a la mano como un, mes viniendo, como un mes como un mes tenía viniendo con él y pues no, ella no, no le Ahí están, ahí están, verdad, las declaraciones sobre ese horrendo hecho acontecido en Valverde, Mao. Ya van seis, en, en, lo que vas del, en lo que va del mes, seis mujeres ultimadas, asesinadas, muertas a manos de su pareja en la República Dominicana. Hipólito Mejía dice, respeta la posición de su hija Carolina en torno Vamos a escuchar a Hipólito. ¡Adelante! Bueno, ella procede de acuerdo y estamos de su conciencia, de sus convicciones y de su absoluta seguridad de que ella está en una posición defendiendo lo que es la ética y la moral. Yo, yo soy un poco más flexible. ¿eh? Yo reconozco que hay que hacer el pacto, que hay que hacer algunos acuerdos por tampoco nosotros podemos poner regla total a, los, a nuestros amigos tenemos que pasar por la toda una cosa pero bueno, esta es una fiebre que hay que sudarla yo acepto, el apoyo y yo creo que ya debe, alguien debe estar aferrado a conceptos éticos y morales pero eh, la política no es eso, la política es otra cosa pues aquí, en otra, no debiera ser eso Miren señores, a propósito del PRM, nosotros estuvimos ayer en San Perdón, en Nagua, en la ciudad de Nagua. Por allá Luis Abinader estuvo juramentando eh, el, los candidatos, tanto a senador como alcalde de ese municipio de Nagua. Y aprovechamos la oportunidad para cuestionarle a Luis Abinader. Responde diversas interrogantes sobre su candidatura y el pacto con Leonel Fernández y la fuerza del pueblo. Así que vamos a escuchar entonces las interrogantes, lo que nos decía tras los cuestionamientos que le hicimos a Luis Abinader. Adelante. Estamos en el acto de proclamación de nuestros candidatos, de los candidatos del cambio. Y así como en todo el país, María Trinidad Sánchez está con el cambio. ¿Cómo marcha la candidatura, Luis? Bueno, no podemos estar mejor. La verdad es que hay, una, hay un pueblo dominicano que quiere cambio, que quiere combatir la delincuencia, que quiere mayores oportunidades, que quiere realmente un gobierno transparente y honesto, que cada centavo lo invierta y satisfacer las necesidades de la gente. Y eso está en todo el país. Y por eso es que va a haber un... un eh, un triunfo espléndido a favor de la población dominicana. Muchos cuestionamientos sobre la unión con la fuerza del pueblo. ¿Por qué se da la unión? Ya el PRM hizo un comunicado y lo explicó. Y nosotros nos atenemos a ese comunicado. Hay muchos cuestionantes en San Francisco de Macorís sobre la situación principalmente con la plaza de la alcaldía. Siquio renuncia del PRM, se va al PRD y vuelve al PRM. Sin embargo, ¿qué va a suceder con esa plaza? ¿Es Siquio el candidato? Eso también lo va a anunciar el partido próximamente. <risa> Gracias. Bueno, ahí está en esa parte, principalmente cuando le cuestionamos a Luis Abinader, la última parte, si Siquio definitivamente será el candidato alcalde, hay unos acuerdos establecidos entre Luis Abinader, el PRM y la Fuerza del Pueblo, que establece que si el PRM se queda con la candidatura a senador, la alcaldía entonces le corresponde, según el acuerdo, a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, Siquio N.G. de la Rosa, renuncia del PRD para volver al PRM para optar por la candidatura alcalde de San Francisco de Macorís. Vamos a ver, hay unos plazos establecidos, creo que hoy se vence y definitivamente ellos deberán de decir si Siquio, rompiendo entonces parte de esos acuerdos, será el candidato alcalde aquí en San Francisco de Macorís o si será un candidato de la fuerza del pueblo. Ya ustedes escucharon, Luis decía, el cuestionamiento que le hicimos, de que el PRM en lo adelante se va a pronunciar en torno a eso. Vámonos a la pausa comercial y al regreso más noticias. En esta su fuerza informativa sobre todo. Este fin de semana, la Defensa Civil y la Gobernación Provincial Duarte sostuvieron un encuentro para acordar, coordinar lo que será el operativo de Navidad. Así que recuerden ustedes que esta institución de socorro eh, siempre ha estado activa para esta fecha y en coordinación con la nueva gobernación que encabeza Luis Núñez, se reunieron. ¡Veamos! Este equipo de, de personas que aquí son las que le sirven a las diferentes comunidades cuando, cuando hay catástrofe y por eso nosotros estamos en condición de gobernador provincial darle el mayor apoyo posible para que ellos puedan hacer su trabajo. Para fines de coordinar tanto el operativo de diciembre como también para anunciar alguna, eh, alguna inquietud de los directores de la provincia de Duarte, eh, la mayoría se encuentra presente aquí. Y para dar respuesta también a la gobernación y ante cualquier situación que se presente. Tanto los directores como los 600 y algo de voluntarios que tenemos en la provincia de Duarte estamos dispuestos eh, a dar respuesta ante cualquier situación que se presente en los momentos más necesarios. Tanto en los fenómenos trópicos o antrópicos. Bueno, ahí está Inoa y Luis Núñez, gobernador, al momento de explicar en qué consistió ese encuentro. Este fin de semana el Partido Humanista Dominicano realizó un acto eh, en el Club Esperanza, aquí en San Francisco, donde dieron a conocer la juramentación de nuevos miembros. Eh, al mismo tiempo también conversamos con su presidente, el señor Eléxido Paula, y, y también porque en esa actividad se proclamó a Franklin Romero como el candidato a senador por ese partido. Escuchemos entonces qué nos dice Luis eh, perdón, el éxito Paula, presidente del Partido Humanista Dominicano. Adelante. No solamente que yo lo diga, sino que hay una voluntad, hay una determinación del pueblo dominicano hacer como especie de 1978, sacarlo de la forma que fuere y la forma más idónea, adecuada y oportuna es... ...a través del voto... ...y el pueblo dominicano... ...va a rechazar al partido... De ...la liberación dominicana... ...votando en su contra... ...y el partido humanista dominicano... ...va a aportar... ...grandemente... ...y usted, usted está viendo ya la muestra... Solo, ...solo de esta región... ...de esta subregión... ...y así andamos... ...en todo el territorio nacional... ...la alianza... ...es una alianza... ...no solamente programática... ...sino una, una alianza de candidaturas... ...en los cuatro niveles... ...en el nivel municipal en el nivel congresual, en el nivel presidencial y en el nivel de los diputados nacionales y parlacén de manera que eh, ha sido una alianza siempre siempre es tortuoso, es dificultoso el proceso tres meses, cuatro meses, reuniéndonos de comisión a comisión y además eh, hay, hay un ingrediente eh, en la cuota del 20% eh, de reserva nos permite aliarnos también a otro partido. Nosotros llevamos alianza con seis partidos, también transversalmente, además del PRM. Estaban las declaraciones del Éxido Paula, presidente del Partido Humanista Dominicano, PHD, en medio de esta actividad este fin de semana aquí en San Francisco de Macorís. Miren, apresan joven por supuestamente golpear a su pareja aquí en San Francisco. Así que se trata de Geraldo Paulino Reyes quien fue trasladado al Hospital San Vicente de Paul porque él presentaba también una herida en su mano derecha, algunos eh, aruñazos ahí en su cuello, ¿verdad? Este joven reside en el sector, o esto ocurrió en Villa Duarte, aquí en San Francisco. Él dice que fue golpeado por la pareja, o mejor dicho, por los parientes de su pareja. Adelante. No, pasó un, un inconveniente con la mujer mía, ¿verdad? Ajá. Yo fui agregado. ¿Quién te, Mira, dio, ¿quién te a ti? Mi mujer, eh, eh, mi suegro y mi cuñado. Dice que tú la maltrataste a ella. Hasta ahora, estamos en la corte, ¿verdad? Hasta ahora no hay prueba contundente que yo le puse la mano a ella y, y, y fácil. Hasta ahora no hay prueba contundente, o sea, yo le puse la mano. Y tampoco hay prueba que ella o sea, me puso sea, a mí. Y eh, ella y padre de prima? ¿O sea, familiares de ella? Pero inocente entonces? Pero no, no, o sea, no, eso no. Fue un mantenido, o sea, fue un mantenido, pero realmente eh, son buenas personas ellos. ¿viste? Las declaraciones de este joven, quien explica, ¿verdad?, que no hay ningún tipo de problema, eh, lamentando al mismo tiempo este inconveniente que sostuvo con los parientes de su pareja. Y él fue llevado al hospital para ser curado y posterior a esto fue trasladado hacia el cuartel. Miren, señores, este fin de semana, un hecho lamentable en las inmediaciones del mercado municipal, aquí en San Francisco de Macorís, un hombre fue ultimado de un machetazo en la cabeza. Eh, se trata de Gregorio Badía, de 48 años. Vemos el momento cuando la noche fue trasladado al área de emergencia del hospital San Vicente de Paul. Este hombre quien recibió un golpe fuerte en la cabeza, ahí está su cédula, este era él, permaneció en el hospital desde el, la noche del pasado sábado y eh, posterior a esto eh, murió la madrugada de hoy. Este albañil Gregorio Badía de 48 años, ahí está el momento en que era trasladado por sus parientes para velarlo en su vivienda. Ahí están las imágenes, caramba, qué lamentable. Vamos a ver entonces qué nos dice, qué nos dicen sus parientes. Adelante. Sí, ese me le entran a Pablo y a Maitillazo, ¿Dónde fue? Eso? En el mercado ¿En el mercado? Uh -huh. ¿Pero qué información usted tiene? ¿Cómo pasó esto? Yo no le puedo decir porque yo cuando yo vine aquí al hospital que vinieron y lo tiran como un perro ahí y morgan. yo ya estaba muerto, yo no supe nada de eso yo lo supe allá atrás a las 3 de la tarde y ya estaba, fue el sábado en la noche que lo trajeron aquí ¿Se dice que ocurrió dentro del mercado? Sí, en un negocio en el mercado la, la dueña del negocio está presa Dicen que estaba en la Castillo con Libertad a la vera de picapollo chino Se habla de motivos pasionales eh, hasta, hasta el momento no te puedo dar ningún detalle de eso porque yo lo supe ayer, el primero que supe fue ayer a las 5 de la tarde y no tengo todavía hermano, sí. justicia. Bueno, hay que decir que la policía identifica, la policía identifica a una persona como ser la causante de la muerte de Bernardo Burgos quien presenta trauma cráneoencefálico. Así que la policía informó que la muerte de Bernardo se la ocasionó un tal flaco, residente en el sector Santa Ana, momento en que el obsiso y su agresor, momento en que el obsiso y su agresor se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en un cabaret ubicado en la calle Castillo por motivos de celo, ya que según la policía, el obsiso sostuvo una riña... Una riña con su concubina, la nombrada Alejandrina Parra López Norma, la cual trabaja en dicho negocio, a quien le ocasionó una herida cortante en el brazo izquierdo, porque ésta se encontraba tomando en la mesa con el flaco y otra persona, a raíz de lo cual este intervino, originándose una pelea entre el oleopsiso y el flaco, donde el flaco logró, le quitó la vida. Con un martillazo, fue un martillazo que le propinó en la cabeza. Así que ahí está. Eh, repito, se encuentra detenida la señora Alejandrina Parra y la propietaria del negocio, mientras que se activa la búsqueda de El Flaco, acusado de cegar la vida a Bernardo Burgos, la noche del pasado sábado en el mercado municipal, aquí en San Francisco de Macorís. Caramba. Vámonos al corte comercial. Al regreso, más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Señores, continuando con las noticias en el ámbito local regional, piden la mañana de hoy la destitución de la directora de la escuela, Pedro Vir, o La Boca, justamente en La Boca de Colón. Así que moradores en esta zona... Estudiantes desde tempranas horas se apostaron próximo al centro educativo en el frente. La policía llegó para tranquilizar esa multitud enardecida que estaba clamando, exigiendo que hoy no podía pasar y que destituyeran esa directora, la directora de esa escuela. Entendiendo ellos que la directora se comporta mal con los estudiantes, con los padres. Vamos a escuchar entonces qué dicen algunos de los moradores en la comunidad de la boca de Colón. Adelante. Nosotros no entramos en ningún acuerdo. No la queremos aquí. Es hoy mismo que tienen que sacarla de aquí del centro porque no tienen zozobra. Los padres, los alumnos y a todo el que viene a la escuela. Aquí no, no, no, no paran profesores, no paran porteros, porque todos tienen que ir. se ya lo hace llorar le ofrece, los profesores buenos que dan clases ...y los niños ya no quieren ni venir a la escuela porque ella no lo deja... ...no deja ninguno de los profesores que los niños quieren. Que nosotros los padres vengamos aquí al centro a ver cómo van los estudiantes... ...para ver el aprendizaje y ella no nos quiere dejar entrar al centro educativo... Eh, ...cuando los niños llegan a la casa y nosotros los padres vemos el comportamiento... ...de la directora hacia los profesores, cómo ella lo maltrata físicamente y verbal también... Ya nosotros no aguantamos esta situación, los, los cuentos sobre los padres, los maestros, también los que están en el centro educativo elaborando. Lo que queremos es que ya, es, eh, es bueno que ya esa directora ya la jubilen, porque es bastante. Los niños, a ella le falta el respeto, el respeto a los profesores delante de los niños y los niños, eso es lo que dicen aquí, lamentablemente el caso aquí no la queremos ya. Tenemos una directora maltratante, una directora que agarra, nos maltrata a los profesores, nos la bota a los dos meses, tienen que irse, maltrata a los alumnos, maltrata a, a los, los consejos, vota a los porteros, aquí no hay poiteros en esta escuela y nosotros estamos en plan de lucha hoy con la decisión de que hay que llevarse esa directora sin hacerle daño a nadie. Bueno, pues atendiendo el reclamo, el llamado de los moradores en esa comunidad de La Boca, en la escuela Pedro mil eh, hoy se presentó la directora del Distrito Educativo 0705 de Lidane Rosario, sostuvo un encuentro con comunitarios, estuvieron presentes representantes de la ADP y vamos a, llevar, vamos a ver, señor director, entonces qué se determinó definitivamente con la petición de que sacaran la directora ...de que cambiaran la directora de ese centro educativo. Escuchemos entonces. Adelante. Bueno, aquí en consenso tanto con la comunidad como con la ADP... ...hemos determinado retirar la directora y de manera momentánea o transitoria... ...asignar al señor Francisco, quien labora en este centro educativo... ...y a, él ha aceptado... Eh, el reto de asumir el centro educativo de manera transitoria hasta que podamos resolverlo de manera definitiva. Eh, tenemos que trabajar ahora esa parte con ella, pero eh, atendiendo la demanda de la comunidad y del cuerpo docente, estamos tomando esta resolución por el momento. Muy bueno, en sí, la idea no me agrada tanto que sea en esa forma. Me hubiera gustado que fuera de otra. Porque realmente, después que tú has sido compañero de una persona durante tanto tiempo, pero ya como yo soy empleado del ministerio, y me, me piden eso, bueno, pues estamos dispuestos. Bueno, ahí están las declaraciones del nuevo director interino, el señor Francisco, quien dice, caramba, que no le gustó la forma porque él es compañero, amigo de la directora que ya no está fue destituida en el día de hoy eh, él estará de manera interina hasta tanto el Ministerio de Educación entonces nombre ya sea vía concurso o vía el proceso correspondientes un nuevo director o directora fija en ese centro pero definitivamente la directora que estaba atendiendo el reclamo hoy y que la comunidad llegó tempranito a reclamar la sacaron la cambiaron señores miren vamos a ver entonces esta información lamentable sobre un joven pelotero, softbolista, ahora, el joven Juan Marte Sánchez Bautista, perdió una de sus extremidades, de sus piernas, en un fatal accidente en el día de ayer, justamente luego de que jugó softbol y ayer también cumplía años. ¡Wow! ¡Qué increíble esto! En la celebración de su cumpleaños, este muchacho luego de celebrar, porque también había jugado softball, estaba contento, sufrió un accidente y perdió una de sus extremidades. ¡Qué pena! ¡Qué lamentable! ¡Veamos! Un accidente que tuvo. ¿Dónde iba él? ¿Cómo pasó esto? Él iba para el camino a su casa y una llave se lo llevó. Y en un motor? Uh -huh. Wow, ¿Dónde, ¿Dónde ocurrió eso entonces? No sé a dónde fue, porque yo fuera muy posada de que, que él lo encontró. Ella lo encontró de un chacho que había aquí, lo encontró y se lo llevó allá, la llamó a ella. Ha perdido una de sus piernas. Ay, señor. Sí, ¿Quién trabajaba ahí? Son y, y fueron, ese joven fue ese pelotero de béisbol, tuvo con los indios de Cleveland. También es un futbolista muy reconocido, eh, juega con varios equipos, es eh, una gente muy disciplinada. Trabajador, trabaja para una empresa privada. Eh, es un joven con toda la educación. Sí, así es. Fíjate que los futbolistas tenemos eh, prácticamente después de los juegos, salía a compartir entre los equipos, así lo hicieron. Después de haber jugado unos juegos en la Guasma, en un torneo que participa, se fueron al bravo en algunos lugares. Ya aproximadamente a las 10 de la noche, cuando salió a su casa, eh, fue atropellado por una jipeta. Eso fue... Alrededor de los bomberos. Caramba, muy lamentable, caramba, lo que este joven haya perdido una de sus piernas. Ojalá y que él pueda, lo adelante, recuperarse mentalmente, físicamente, porque es difícil, muy difícil. Miren, otro hombre nos denuncia que fue embestido, atropellado en la Avenida Libertad. Tiene golpes, fractura. Él dice que fue un militar que lo atropelló. Y el militar se fue, lo dejó abandonado Se trata de Junior Manuel Jiménez Ahí está, escuchemos Todo El carro, yo venía cruzando y el carro se me, se me metió y me traje Y él se fue a la huida Había un semáforo ahí Sí, había un semáforo ¿A mí. fue semáforo a ti? ¿Estaba? A mí Estaba verde para, Estaba verde para mí y rojo para él entonces, cuando, cuando yo me le traje, arrancó. Cuando vio la mesa, se, se mandó a correr. ¿En qué calle fue eso? ¿Tú recuerdas? En Libertad con Duarte. Fue ¿Un militar? Sí, un militar. ¿Lograste identificar lo que era un militar? ¿no? Sí. ¿Y entonces? Luego que se atropelló, eso? se fue. Se fue, mas nunca lo vieron, ni vino a dar la cara aquí, ni nada, para pa, pa ver si, si podía hacer algo, ni nada. Para mí el carro no era de él tampoco cuando ganaba. Ya. ¿Qué tú la wasa, ¿Qué tú yo trabajo construcción yo mantenía, mantengo a mi mamá y, y le mando dinero a la esposa mía para, lo, para los niños entonces ahí ya con ¿Qué esto piensa de ser militar ahora no yo pienso que él es que que un prudente, prudente un prudente lo que él y él tiene que dar la cara para pa ver lo que lo va a resolver Por pues, si tiene que resolver por la buena Esa no es la formación que le dan a los militares, ¿eh? a los militares. ¿Cómo va a ser que atropella a esa persona y la deja tirada como un perro y se va? Mírelo ahí, señor militar. Si usted tiene conciencia, esta persona se encuentra en el área de hombres del Hospital San Vicente de Paul. Ayúdelo ahora a costear lo que viene en lo adelante. La Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte y otras organizaciones realizan una rueda de prensa en el día de hoy para pedir lo que es la construcción de la carretera Naranjo Dulce-Río San Juan. Así que ahí vemos parte del encuentro encabezado por la Cámara de Comercio y otras organizaciones. Escuchemos en voz de Juan María García, presidente de la Cámara de Comercio, esa petición. Adelante. La Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste Usemor, junto a los moradores y vecinos de las comunidades de Naranjo Dulce, la Espanación, Rancho Arriba, Rancho Abajo y las márgenes del Río Boga, tiene la intención a través de este comunicado de poner en manifiesto frente a las autoridades locales y nacionales lo siguiente. La provincia de Duarte ha sido una zona de mucha pujanza económica y que ofrece al Producto Interno Bruto una extraordinaria aportación, lo cual todos los pueblos esperan sean resarcidas en obras, servicios y bienes para el adecuado y armónico desarrollo de sus habitantes. La provincia de Duarte, como una de las mayores productoras de arroz, cacao y frutos menores de la nación, muestra una plana comercial empresarial en completa evolución y desarrollo que permite a la ciudad de San Francisco de Macorís su capital, un comercio que obliga a las entidades bancarias empresas inter intermediación financieras, compañías de servicio en todos los órdenes empresas de intercambio de bienes y fijar su atención en nosotros Esa es la razón por la cual tenemos sucursales de todos los bancos nacionales supermercados empresas de venta de todo tipo de bienes en fin, un comercio que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra ciudad del interior del país. Es por tanto una necesidad que las obras de infraestructura que se realicen en la provincia deberán obedecer a un proyecto que camine con nosotros a nivel de nuestra capacidad de trabajo. Yo les invito a ustedes que esa zona que ellos están pidiendo, la construcción de esa carretera, que está intransitable, claro está, que visiten esa zona. Ese es un espacio, un polo turístico sin explotar que nosotros tenemos en esta parte, en San Francisco de Macorís. Esa parte es nuestra